Hoy hemos presentado la puesta en marcha de los huertos de Paco, sabéis que es una zona que, se, que está entre la Ronda Norte y el barrio de, de Electromecánica, en, en Poniente Norte, por lo tanto, y se llaman así los huertos de Paco en honor a, a Paco del Castillo, que, fue, que es un vecino de, del distrito Poniente Norte y que trabajó mucho en que esos huertos, en ese proyecto de huerto urbano para su distrito. Hemos hecho desde el 2016 un proceso participativo con la Federación Alzara y con ...con el propio Consejo de Distrito Poniente Norte... ...para que a partir de muy prontito... ...dentro de un mes y medio aproximadamente... ...podamos disfrutar de ese espacio... De, ...de huerto urbano en nuestra ciudad... ...para toda la ciudadanía cordobesa... ...a partir de dentro de mes y medio... ...la gente se podrá apuntar... ...y lo que haremos será un proceso de selección por orden de llegada, básicamente, de unas 100 personas que van a trabajar colectivamente y además acompañados por una persona que pondrá también a su disposición este ayuntamiento para enseñarles todo lo que corresponde a agroecología, a sistemas de siembra, a sistemas de riego, de tal manera que las personas que empiecen a trabajar en los huertos de Paco dentro de un mes y medio empiecen desbrozando el terreno y terminen recogiendo su fruto. Con ese proceso colectivo creemos que damos cabida a una herramienta importantísima para esta ciudad, una herramienta socioeducativa y que está abierta a toda la ciudadanía cordobesa. Así que muy pronto anunciaremos cuándo se abre el periodo de inscripción y llamamos a, a todos los vecinos y las vecinas de esta ciudad a que se apunten y colaboren y estén participando en los huertos que vamos a poner en marcha próximamente.